Ahí estamos. Entonces, esto es uno de los puntos fundamentales. El círculo vicioso. ¿Tú conoces, sabes lo que es un círculo vicioso? Sí, ¿no? Mucho vicio. <ríe> Mucho vicio. Claro, un círculo vicioso, por ejemplo, es... como me fumo un porro, entonces me aturullo un poco y tomo la decisión de fumarme otro porro. Y me aturullo un poco y tomo la decisión de beberme un cubata. Y me aturullo más, entonces me voy metiendo en un vicio que te lleva otro vicio que te lleva otro vicio. Y en realidad no es un círculo vicioso... ...es una espiral descendente energética... ...vas descendiendo... ¿verdad? ...tomas cosas que te, van, te llevan para abajo... ...te llevas para abajo y vas descendiendo energéticamente... ...psicológicamente... ...y de todas las maneras... ...hasta que te quedas tirado en una resaca muy gorda... ...y tú luego tienes que resucitar... ...bien, esto existe... ...lo hemos comprobado todos... ...todos lo hemos podido testar personalmente... ...por lo tanto también existe... ...y lo he testado yo algunas veces... La espiral ascendente energética. Haces algo que te sienta bien, estás más lúcido y tomas la decisión de hacer otra cosa que te sienta también bien y como estás más lúcido haces la decisión de tomar otra cosa que te sienta bien y te metes en una espiral ascendente energética. Entonces esto es el quid de la cuestión. ¿Cómo conseguir una espiral ascendente energética? Y para eso la playa es fundamental. El contacto planetario, tirarse la arena, una droga fundamental. Bueno, tú, tú, tú hiciste, eh, hiciste el abrazo mundial, ah, ¿no? Abrazo mundial, con los brazos abiertos, sí. abrazaste al mundo. Sí, sí, sí. Pues ya has abrazado todos los árboles, que es lo que quieren los hippies, pero a la vez. Entonces, abrazo mundial. Árboles arbustos. Y, y demás. Y, y demás plantas Claro, las plantitas verdes. <risa> ¿No si te gusta abrazar más las plantitas verdes? ¿no? Bueno, el abrazo, el abrazo mundial, pero con, así como con agradecimiento. ¿no? Gracias por todo, ¿no? darle así como unas palmaditas al planeta. Gracias porque todo lo, que, todo lo que te ha venido es por el planeta. viene por el planeta y, y el abrazo celestial, abrazo al cielo. Esto no se me había ocurrido hasta que me hice terraplanista. Yo, yo no había abrazado nunca al cielo. Como, como el cielo era infinito, ¿cómo lo voy a abrazar? No puedo abarcar el infinito del cielo. Pero el punto de vista terraplanista me gusta más. Esto es circular, es plano y esto es una cúpula, la cúpula celeste. Entonces la cúpula celeste, si tú pones la mano para allá, llegas hasta visualmente hasta la frontera del cielo por allí y la frontera del cielo por allí. Te puedes abrazar al cielo. Puedes abrazar al cielo. Abrazo celestial. Esto produce un incremento de situaciones celestiales en tu vida, como por ejemplo, apariciones de diosas, en este caso la diosa estamos. ¿Hoy hecho el abrazo celestial? Claro, claro. Lo estoy haciendo con un mantra ahora que tengo. Ah, Sí. Mantra. O uno que me ha inventado. Pero te lo digo. Sí, pasó mierda claro. buena, mierda buena. Venga. Dice... <risa> gracias a los cielos, gracias a la tierra, gracias a los mares y gracias al sol. Tengo la armonía, tengo la energía. Tengo la alegría y tengo la paz, gracias a los cuatro, por los buenos ratos, los ratos muy buenos y la felicidad. ¿Qué? Qué no, no, que va, me ha relajado. Sí, claro. Entonces, eh, la espiral ascendente energética. En la playa se puede conseguir. Eh, si te metes un contacto planetario, luego lo matas un, un poco más, y luego te haces un baile al sol y no sé qué, que, te vas va subiendo la energía y te vas metiendo yeah. en movidas que cada vez molan más porque el azar te favorece. Mira, ¿tú has tomado muchas buenas decisiones últimamente? Pues la verdad es que no sé. <risa> no, con esto de la estirada. Sí, no, bueno, me han pasado cosas de puta madre, que he tenido ah, bueno. millones de ingresos en Happy Coins. Bien. He tenido muchos, unos cuantos, sí, unos 5 o 6 millones he tenido tres semanas de ingresos de Happy Coins. Bien. La unidad de medida para valorar los momentos felices. Qué vale. bien, qué bien. Esto no sé si se habrá escuchado porque con el más. Mar... Ay, ya <risa> verdad.